cómo cambió su vida antes del accidente y después? Bueno, después, de, después del accidente soy un agradecido de Dios por haberme dado una nueva oportunidad de volver a, a vivir la vida. Porque nosotros volvimos a nacer de ahí donde estuvimos. Y ahora lo que hago es... Tratar de, de, de disfrutar cada minuto, cada segundo, con la familia, con mi esposa, mi hijo, eh, con los compañeros de trabajo, donde estoy trabajando, trato de hacer la vida lo más amena posible para, para poder seguir viviendo. Ah, oh, solo mi quechineo, yo. Cando. Mm. You touched me, my heart. Tocaste mi corazón. Mm. Yeah. Gracias por contarme la historia del accidente. Uy, hancha que 전혀 a 꿈에도 생각 못한 어떤 사람을 만났어요. 네. 아, 정말, 너무 영광입니다 no, no, no, no, no, no, no, 정말 가질 수 없는 귀한 기회죠. 이렇게 그 사고를 응? 광산이 무너져 갖고 69일 동안 땅속 700m에서 갇혀 있다가 구출돼 갖고 나온 33명 중에 한 명은 제가 이렇게 가까이서 만나고 얘기하고 인터뷰를 했어요. 아 믿기지가 않네요. 음. 제가 옛날에 그 영화를 봤거든요. 더 33이라고. Congratulations on your retirement. Two weeks and you're a free man. Is that the only way in? The only way in, the only way out. How oh, much longer? About an hour. We may be looking. A serious accident just occurred at the San Jose mine. Say something I'm giving up on. That's a big rock. That's not a rock. That's the heart of the mountain. She finally broke. 33 men trapped underground, and we don't even know if they're alive. We all know how this goes. The government tells us how much they care, and they do nothing. My head. How long do they have? There's food and water for three Breaking days. At I knew this place was dangerous. Nobody's blaming you! You're my brother. We gotta pull together to get out of here. Say something. Three platforms are now in place, specialized in deep drilling. Did <laughs> that A huge rock twice the size of the Empire State Building shifted. We're running out of time. It's not a question of if it falls, but when. I'm not leaving without him. If that is our last supper, I quit! <laughs> <laughs> The last thing we need is these men dying with the whole world watching. 33 men of the ground. 300 brothers, fathers, brothers, sisters, and we are their only hope. Let's get ourselves some miners. I believe we'll make it of here because because soon to arrive. Oh, very true boss. Say something. See you old men up there. 많은 분들 기억하고 계실 거예요. 그 칠레 광산 무너져갖고, 그 구출하는 과정, 광산이 무너져갖고, 주변에 가족들, 온 마을 사람들, 전세계, 전세계 TV가 다 와서, 그 찍고, 뉴스를 내보내고, 매일같이. 그래서 전세계적으로, 온 세상에 그냥, 음, 칠레 광산 강부들, 그런 얘기로, 뉴스로, 뉴스로 이렇게 덮이고, 그 다음에 그 영화가 이렇게 만들어져 갔고요. 그 저도 봤는데 그 내용 그거 기억하시는 분들 많이 계실 거예요. 그 중에 33명 중에 한명 후안 카를을 So you you got a hope to rescue Sí, mucha fe y esperanza sí. tuvimos siempre. Mm. Muchas oraciones. Always or ora. Mm. Always. Eh, every day. Mm -hmm. Two times. O sea, dos veces. Mañana, tarde, a veces, hasta cuatro veces. Mm. Hasta cuatro veces oramos. Everybody. Todos. Todos. todos, todos. Pray. Quito sí. sí. ah. es, es Es lo único que te queda. Tú piensas, mm. I think what eh, eh. I make, what make nothing. Then is hope. Estaba allí tu familia cuando saliste del metro. <coughs> sí, cuando salí de la mina me estaba esperando mi hija, que tenía cinco años y mi señora. So you hugged your daughter and cried. Así que abrazaste a tu hija y lloraste? Así que tienes un trauma por esos accidentes? Eh, no, no estoy con trauma. Yo no. después de a los cuatro años, de... bueno, una vez que salí, eh, me costó cuatro años volver a, a encontrar trabajo y volví a las minas, volví a trabajar a las minas. Ya yeah. living to where? Where are you going? A uh, casino. Casino. <laughs> really? Yeah. My son. Ah. Uh -huh. A drink. Uh, -huh. uh ¿Vas a conocerte a tu hijo en el casino? Huh? No, my, my son is oh. mi hijo es mi... ¡Vamos, madre! ¡Vamos! Mi invitado. Tienes un buen hijo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Muy buenas tardes! ¿Volviste a la mía a trabajar? Sí. Sí, volví a la mía, pero no a esa que quedamos, sino que a otra. A otra mina, igual entramos a las profundidades y no, no he tenido secuelas por eso. Ahora llevo en la empresa Master, llevo cuatro años ya trabajando en, acá en, en Viña, en la oficina de Master, donde se venden escáner y software a la minería, siempre ligado a la minería. That no longer más right? Ese mío ya no existe, ¿verdad? No, porque los doctores dicen que nosotros vamos a quedar con esto la mente, mientras tenemos un Entonces, los psicólogos llegaron también que no está visto, en, el actual, en el exemplo, vamos a tener que con no, no. No, no lo que estuvimos ahí, lo mismo, en mi caso, en mi persona me sentí oído, de era la vida así. así, para de y después de 보세요. 칠레 광산 매물대가 코 69일 거진 70일 만에 이렇게 구출된 33명 중에 한명 <웃음> 여기서 만났습니다. 푸안 카롤로스. 아주 영광스럽습니다. 게르무나 보도. 어 포로.